pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing, vamos a continuar y estamos en la arena de semidioses, último paso antes de llegar a la última arena, esa arena de dioses, chicos, aquí la tenemos, prometí en el anterior vídeo que íbamos a chetar el camión monstruo y no va a ser menos, vamos a darle, vamos a comprar, esto también, esto también, esto también, esto por aquí, por acá, aquí esto, 60, 60, 60, vale. ¿Lo tenemos ya todo, creo que sí. A ver, y está todo Todos los power-ups disponibles Los tenemos en el camión monstruo Y nos vamos a echar cuatro partidas No os preocupéis por todo lo que he comprado Pues mirad la cantidad de dinero que tengo Y me sobra No tengo que mejorar nuevos coches No hay nuevos coches de momento Todo va a ir destinado a chetar los coches Vamos a echarnos la primera partida chicos Venga que empieza ya A ver si tuviéramos suerte y me saliese La arena de semidioses Que está muy chula, es un nuevo mapa También... A ver si sale un mapa que en el anterior vídeo no salió, pues es el, el que dije que podíais dar saltos y de momento muy mal, vamos para atrás, tenemos que hacer una buena carrera pues llevamos el coche, vamos, mejor no lo podemos llevar, si ya no ganamos con lo que tenemos, difícil, tenemos que estar pendientes de, de qué coche coger en cada arena y mejorarlo al máximo de momento terceros, creo que vamos a ver si pillamos a esos dos que se han escapado un poco vale este ahí está, lo cogemos, creo que solo tenemos a uno por delante ese, también cambio monstruo vamos a darle ya va ahí está creo que nos ponemos primeros puede ser puede ser que llevemos a uno muy por delante, sí. ¿Pero ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué coche lleva? El vaya paliza. Venga, no, hombre. Venga, que me explique a alguien qué lo que ha hecho. y Si sabéis cómo se puede correr más, decírmelo porque. No lo sé. Como estáis viendo, no es nada fácil, chicos. Yo llevo un 70% de la arena semidioses completada. Pero cuesta mucho ganar las partidas. Hay que tomárselo muy en serio, estar muy atentos vamos allá espero ganar esta no hay camiones dog no hay camiones monstruo que vayan a molestarme que realmente los que me dan problemas son los camiones monstruo Ahí está tampoco teníamos muchos rivales con los power-ups como nosotros llevamos que lo llevamos todo entonces en principio ese coche super raro nos está haciendo un poco de frente pero nada Imagino que enseguida nos... Espero no equivocarme, nos iremos de lejos. Vale, ahí está. Nos separamos del segundo. Vamos a hacernos mortales. Otro más. A ver, vamos a hacer turbos. Nunca he llegado a tener el turbo al nivel 11. A ver si tuviéramos suerte. Otro a de partida. Es que... Baja mucho. Vale, 10. Uy, casi. A ver si llegamos al 11 del turbo. ¿El que ha llegado. Lleva tiempo, ¿verdad? Bueno, es que no sube más, ¿eh? O sea, por así decirlo, el 11 es el máximo. Vale. A ver si hubiéramos hecho algún récord. Un minuto 8. Hemos hecho récord personal, pero no. No, no entre jugadores online, bueno, no está mal, hemos ganado, subimos 73 de experiencia para alcanzar la última arena, la arena es de los dioses. Isla del Diablo, nivel 20, esta creo que es una arena nueva que no os había enseñado, no sé si fue ayer cuando jugué, que que bueno, al llegar a meta era el único que había jugado la, la pantalla, lo que iba siendo la arena. Con lo cual solo estaba yo en el, lo de los récords es que saliese primero yo y después otros es que no salía nadie por si nadie hubiese jugado antes vamos allá es cualquier error seguramente vamos no, no, no, no, importante que no nos hayamos quedado ahí vamos terceros el primero se ha separado bastante lo cual no me gusta nada Vamos allá, vamos a dar unas vueltecitas. Me han mirado ya. Sí. Qué raro, tío. Yo no sé, ¿verdad? Mira, esto es lo del diablo. Es difícil, ¿eh? es muy difícil. No sé cómo lo voy a hacer para ganar Arena de Dioses, pero lo, lo vamos a hacer. A romper, a romper. Compramos, compramos todo, un poquito de todo. Ahora que lo miro, también se pueden mejorar los power-ups. Quedan sobre todo esos últimos. Que bueno, que cuando ya estén mejorados al máximo, imagino que iremos un poco más rápidos. Para el próximo vídeo, creo que haré un Road completando la arena de dioses. Dándose ese 100%, si es que lo tiene, no sé cómo comunicar el tema. Pero en ese caso. Nos echaremos una buena partida. Ahí recolectando experiencia y viendo lo que hay que hacer en esa arena de dioses. Tiene ser muy épico, chicos. Vale, aquí vamos muy bien. Porque tenemos un monstruo. Ahí está. Bueno, nos hemos separado un montón de los de los compañeros que nos siguen. Se le baja el turbo ahí a tope. Claro que sí. Bueno, mirad, en ese caso. Vale, a ver. Ha sido muy rápido. Ah, 42 segundos. Récord personal. Nos colocamos ahí segundos en la clasificación mundial. Ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. Está aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Que dejéis un gran like. Que os suscribáis si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo de Renegade Racing, ya completando el último nivel. Venga, bueno, chicos, lo que he dicho antes, un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.